¿No? Hola amigos de 5 Minutos de Gnosis nuevamente aquí con ustedes para dialogar eh, temas relacionados al conocimiento gnóstico Hoy vamos a hablar de un tema que lleva como título Elementoterapia ¿Por qué Elementoterapia? Porque eh, hay algo importante dentro de nuestra vida es que estamos rodeados de los elementos de la naturaleza La naturaleza es parte de nosotros mismos y capaz que es algo que necesitamos es integrarnos justamente con esa naturaleza ...para resolver muchos de los aspectos relacionados a nuestras enfermedades... ...a nuestros desequilibrios físicos, emocionales... ...y también desde el punto de vista psicológico. Eh, los elementos de la naturaleza son, como todos sabemos, tierra, agua, aire y fuego. Pero nosotros podemos decir que también existen dos aspectos más... ...que necesitamos integrar en nosotros, que son las plantas y los animales. Eh, al ser un ente dentro de la naturaleza, el ser humano... Estamos integrados, como decíamos hoy, con esa naturaleza que nos rodea. ¿Cómo aprovechar el aire? El aire, hay una elementoterapia que se llama heloterapia. Esa terapia es integrarnos básicamente con el prana, con el aire que respiramos, a través de cambiar a veces nuestra manera de respirar. Sabemos positivamente que no respiramos correctamente, ya que utilizamos una pequeña parte de nuestra capacidad pulmonar. Hacer respiraciones profundas, hacer este, salidas al campo, integrarnos con ese aire que nos rodea, ese aire puro, cuando uno está en ese campo, en esa naturaleza, nos ayudaría mucho a cambiar nuestros estados emocionales, psicológicos y energéticos. También el agua. Sabemos que nuestro cuerpo físico es aproximadamente un 70, un 80% de agua. O sea, no aprovechar al máximo la posibilidad de esa integración con el agua es casi un desperdicio. Nosotros sabemos que los baños, no solamente el baño físico, sino el baño a través de integrar con esos baños sauna, ese cambio de temperatura a través de utilizar el agua fría y el agua caliente, los baños de vapor, etcétera, etcétera, nos ayudarían también a lograr un equilibrio en nuestros aspectos físicos y relacionados a nuestras enfermedades. Otro de los, otra de las técnicas es eh, la utilización de la tierra. El elemento tierra con el cual forma parte el planeta que nos forma eh, nos ayudaría a través de esas técnicas que por ejemplo podemos utilizar a través de enterrarnos en algún momento en nuestra playa, en la, en la playa donde vayamos, en la arena y eso es integrarse con ese elemento tierra. Otro de los aspectos es el fuego y el fuego tiene que ver con el sol, sabemos positivamente que el sol nos brinda una vitamina que no la podemos conseguir en otros aspectos, que es la vitamina D, y que eso ayuda mucho a restablecer nuestra salud a través de tomar esos baños de sol. Obviamente la exposición al sol mediante mucho tiempo ocasiona daño, o sea que hay que tener cuidado en esos aspectos. La otra es la integración completa con la naturaleza a través de integrarnos con las plantas, con los animales, comprender que la vida existe en esos aspectos en forma completa y nos ayuda verdaderamente a lograr un equilibrio y una armonía. Bueno, seguiremos hablando en otro momento de estos temas, muchas gracias por su atención y hasta cualquier momento.